Hola, los invito a ver el programa Reactiva Bolivia, este viernes donde estaré mostrando mis productos de telares aisladoras e Bolivia.